Guy de Maupassant, cuento El pecio que trata del director de una compañía de seguros que se ve obligado a inspeccionar un barco que ha naufragado cerca de la costa. Y cuando lo ve no entiende el motivo del naufragio ya que hay suficiente agua. Entonces le explican el fenómeno de las mareas. Le dicen que en el momento del naufragio la marea estaba baja. Cuando va a inspeccionar detenidamente el barco, no se da cuenta del estado de las mareas y se encuentra aprisionado. Y no está solo. El padre y sus tres hijas también están con él. La marea sigue subiendo. El barco casi no tiene soportes. Todos creen que morirán ahogados. Y ya damos comienzo al cuento que espero que sea de tu agrado. El Pecio, un cuento de Guite Maupassant. Ayer fue 31 de diciembre. Acababa yo de desayunar con mi viejo amigo George Garin. El criado le trajo una carta repleta de sellos y de timbres extranjeros. George me dijo, ¿Me permites? Por supuesto. Y se puso a leer ocho páginas escritas en inglés con una letra grande trazada en todas direcciones. Las leía lentamente, con seria atención, con ese interés que se pone en las cosas que le conmueven a uno. Luego dejó la carta en una esquina de la chimenea y dijo «Mira, esta es una curiosa historia que no te he contado nunca, una historia sentimental que me sucedió precisamente a mí». Fue en verdad una extraña noche vieja la de aquel año. Hará de ello ya veinte años, pues yo tenía treinta, y ahora tengo ya cincuenta. Era yo por aquel entonces inspector de la compañía de seguros marítimos, que actualmente dirijo. Me disponía a pasar en París la festividad de Año Nuevo, puesto que se ha convertido en hacer de este día un día festivo cuando recibí una carta del director en la que me ordenaba partir de inmediato hacia la isla de Ri, donde acababa de encallar un buque de tres palos de saint nazary asegurado por nosotros. En ese momento eran las ocho de la mañana. Llegué a la compañía a las diez para recibir instrucciones y, esa misma tarde... Tomaba el expreso que me dejaba en La Roche al día siguiente, 31 de diciembre. Disponía de dos horas antes de subir a bordo del barco que hacía la travesía a Ri. Di una vuelta por la ciudad. La Rochelle es una ciudad extraña, con carácter, con sus calles enredadas como un laberinto y cuyas aceras corren bajo unas galerías sin fin, Galerías con arcadas, como las que vi en la rue de Rivoli, pero bajas. Esas galerías y esas arcadas, rebajadas, misteriosas, que se dirían construidas y luego conservadas como un decorado de conspiradores. El decorado antiguo y sorprendente de las guerras de antes, de las guerras de religión heroicas y salvajes, es la vieja ciudad Hugonote. Grave, discreta, sin ninguno de esos admirables monumentos que hacen tan magnífica a Rouen, pero notable por su severa fisionomía. Un tanto burlona también. Una ciudad de guerreros empecinados, donde deben de proliferar los fanatismos, la ciudad donde se exaltó la fe de los calvinistas y donde se tramó la conjura de los cuatro sargentos. Tras haber vagado un rato por esas calles singulares, subí a bordo de un pequeño buque de vapor, negro y panzudo, que había de llevarme a la isla de Rí. Zarpó, resoplando, con aire colérico, pasó por entre las dos torres antiguas que guardan el puerto. Atravesó la rada, salió del dique construido por Richelieu, a cuyas enormes piedras se ven a flor de agua, piedras que encierran la ciudad como un inmenso collar. Luego dobló a la derecha. Era uno de esos días tristes que oprimen. Aplastan el ánimo, encogen el corazón, extinguen en nosotros toda fuerza y energía. Un día gris, glacial, enmugrecido por una pesa bruma, húmeda como de lluvia, fría como escarcha, fétida como las emanaciones de un albañal. Bajo ese techo de niebla baja y siniestra, la mar amarilla, la mar poco profunda y arenosa de esas playas infinitas, permanecía sin un rizo, sin un movimiento, sin vida, un mar de agua turbia, de agua oleosa, de agua estancada. El Yang Guitong la surcaba balanceándose ligeramente, por costumbre, hendiendo esa extensión opaca y tersa, Dejando luego tras sí algunas olas, algún chapaleo, alguna ondulación que no tardaban en calmarse. Yo me puse a charlar con el capitán, un hombrecillo casi sin piernas, tan rechoncho como su barco y bamboleante como él. Quería conocer algunos detalles acerca del siniestro que iba a comprobar. Un gran buque cuadrado de tres palos de mar y Joseph habían callado, durante una noche de huracán, en las arenas de la isla de Rí. «La tempestad había lanzado tan lejos a dicha embarcación», escribía el armador, «que había sido imposible reflotarla y habrían tenido que llevarse lo más rápidamente posible todo cuanto podía ser desprendido. Iba a tener, pues, que comprobar la situación del pecio Apreciar cuál debía ser su estado antes del naufragio, juzgar si se habían hecho todos los esfuerzos posibles para reflotarlo. Iba yo como agente de la compañía para, si fuera preciso, ser posteriormente testigo de cargo durante el proceso. A la recepción de mi informe, el director tomaría las medidas que considerara oportunas para salvaguardar nuestros intereses. El capitán del yanguitón conocía perfectamente el asunto, tras haber sido armador a tomar parte con su navío en los intentos de salvamento. Me contó el siniestro, muy simple por otra parte. El Mary Joseph empujado por una furiosa ventolera perdió en la noche navegando al azar por un mar espumoso, un mar de sopa de leche como decía el capitán, había acabado encallando en esos inmensos bancos de arena que convierten las costas de esa región, en las horas de marea baja, en verdaderos saharas ilimitados. Mientras hablábamos, yo miré alrededor y delante de mí. Entre el océano y el cielo proviso había un espacio libre en el que la mirada alcanzaba lejos. Estábamos costeando una zona de tierra. Pregunté, ¿es la isla de Henri? «Sí, señor». De improvisto el capitán, alargando la mano derecha delante de nosotros, me indicó en pleno mar una cosa casi imperceptible y me dijo, «Ahí tiene su arco». «¿El Mary Joseph?» «Sí». Yo estaba estupefacto. Ese punto negro casi invisible que habría tomado por un escollo me aparecía situado a tres kilómetros como mínimo de la costa. Proseguí. «Pero, capitán», —El lugar que me indica parece de una profundidad de por lo menos cien brazas. Él se echó a reír. —¿Cien brazas, amigo? Ni dos brazas, se lo aseguro. —Era un bordelés —continuó. —Tenemos marea alta. Son las nueve y cuarenta minutos. Después de haber comido en el hotel del delfín, Vaya por la playa con las manos en los bolsillos y le garantizo que, a las dos y cincuenta minutos o, a lo más tardar a las tres, llegará al pecio con los pies secos, amigo, y dispondrá de una hora y tres cuartos y dos horas más para permanecer en él, no más porque de lo contrario sería una trampa. Cuanto más lejos se va el mar, más deprisa vuelve. «Esta cosa se llama como una mesa. Regrese a las cinco menos diez, haga mi caso, y a las siete y media embarque de nuevo en el Yanguitong, que le llevará de vuelta esta misma noche al puerto de la Roche». Yo le di las gracias al capitán y fui a sentarme en la proa del vapor para observar la pequeña ciudad de saint Martín, a la que nos acercábamos rápidamente. Se parecía a todos los puertos en miniatura que hacen de capital de todas las islas desempeñadas a lo largo de los continentes. Era un gran pueblo de pescadores, con un pie en el agua y otro en tierra, que vivían de la pesca y de las aves de corral, de las verduras y de los moluscos, de los rábanos y de los mejillones. La isla es muy baja, está poco cultivada y parece no obstante muy poblada, pero yo no me adentré en ella. Tras haber comido, superé un pequeño promontorio. A continuación, como el mar descendía rápidamente, me dirigí a través de la arena hacia una especie de roca negra que divisaba por encima del agua, a lo lejos, a lo lejos. Iba deprisa por esa extensión llana, amarilla, elástica, como si fuera carne y que parecía sudar bajo mis pies. Momentos antes estaba allí el mar y ahora lo veía huir lejos, hasta donde se perdía la vista y ya no distinguía la línea que separaba la arena del océano. Me parecía asistir a un gigantesco espectáculo mágico y sobrenatural. Hacía un rato tenía delante de mí el Atlántico y luego este había desaparecido en la arena, como los escenarios teatrales en los esquitillones y ahora caminaba en medio de un desierto. Solo me quedaba la sensación, el aliento del agua salada. Percibía el olor a algas, el olor a olas, el olor áspero y saludable de las costas. Iba deprisa, no tenía frío, miraba el pecio que se agrandaba a medida que avanzaba y ahora parecía una enorme ballena naufragada. Parecía brotar del suelo y, en aquella inmensa extensión llana y amarilla, adquiría proporciones extraordinarias. Llegué al cabo de una hora de caminata. Yacía sobre un costado, reventado, quebrado, mostrando, como el costillar de una bestia, sus huesos rotos, sus huesos de madera embreada, horadados por unos clavos enormes lo había invadido ya la arena que había penetrado por todas las hendiduras y lo sujetaba, lo poseía, no lo dejaría allá, como si hubiera echado raíces. La proa se había adentrado profundamente en esa playa suave y pérfida, mientras que la popa, levantada, parecía arrojar hacia el cielo como un grito de llamada desesperada. Esas dos palabras blancas en la borda negra, Mary. Joseph. Escalé ese cadáver de navío por su lado más largo. Luego, tras llegar a cubierta, penetré en su interior. La luz que entraba por las escotillas hundidas y por las rendijas de los costados iluminaba tristemente esa suerte de bodegas alargadas y oscuras recubiertas de maderas destrozadas. No había allí dentro más que arena que servía de suelo a ese subterráneo de tablas. Me puse a tomar notas sobre el estado de la embarcación. Me había sentado sobre un barril vacío y roto, y escribí al resplandor de una ancha abertura por donde podía ver la extensión ilimitada de la playa. Un singular estremecimiento de frío y de soledad recorría mi piel de tanto en tanto, y a ratos dejaba de escribir para escuchar el ruido vago y misterioso del pecio. Un ruido de cangrejos que raspaban el revestimiento con sus gachudas pinzas. El ruido de los mil pobladores del bar instalados ya dentro de aquel cadáver, y también el ruido tenue e irregular de la taraza que roe sin cesar con su chirrido de tijera. Todos los viejos madrámenes que agujerea y devora. Y, de pronto, oí unas voces humanas muy cerca de mí, di un salto, como ante una aparición, creí realmente durante un segundo que iba a ver levantarse del fondo de la siniestra cala a dos ahogados que se contarían su muerte. No tardé mucho en verdad trepar a la cubierta a fuerza de brazos y vi de pie en la proa del davío a un señor alto con tres muchachas, o más bien, a un inglés alto con tres mises. Sintieron seguramente más miedo aún ellos que yo al ver surgir rápidamente a ese ser sobre el buque de tres palos abandonado. La más joven de las muchachas se echó a correr las otras dos se cogieron a su padre de una abrazada. En cuanto a él, se quedó con la boca abierta. Fue el único signo que dejó traslucir su emoción. Luego, tras unos segundos, dijo... Oh, señor. Ser usted el propietario de esta embarcación. Sí, señor. ¿Poder visitarla? Sí, señor. Entonces pronunció una larga frase inglesa de la que solo capté esta palabra. —¡Gracius! —repetidas veces. Como buscaba un lugar por el que trepar, le indiqué el mejor y le tendí la mano. Subió. Luego ayudamos a las tres chicas, tranquilizadas. Eran encantadoras. Sobre todo la mayor, una rubia de unos 18 años, lozana como una flor, y tan fina, tan graciosa. Es cierto que las inglesas bonitas tienen aspecto de tiernos frutos de mar. Si hubiera dicho que ésta acababa de salir de la arena y que sus cabellos habían conservado su matiz, hacen pensar, con su exquisita lozanía, en los delicados colores de las conchas rosáceas y en las perlas nacaradas, raras, misteriosas, abiertas en las profundidades ignotas de los océanos. Hablaba un poco mejor que su padre y nos hizo de intérprete. Hubo que contar con todo por menor el naufragio que me inventé, como si hubiera asistido a la catástrofe. Luego, la familia al completo descendió al interior del pecio. Una vez que hubieron penetrado en esa sombría galera, apenas iluminada, lanzaron unos gritos de asombro y de admiración, y de repente el padre y las tres hijas tenían en sus manos unos cuadernos que llevaban escondidos, sin duda, dentro de su grande ropa impermeable, y comenzaron al mismo tiempo cuatro croquis a lápiz de aquel lugar triste y extraño. Se habían sentado, unos al lado de los otros, sobre una viga que sobresalía, y los cuatro cadernos, sobre las ocho rodillas, se cubrían de pequeñas líneas negras que debían de representar el vientre entreabierto de el Mary Joseph. Mientras trabajaban, la mayor de las muchachas charlaba conmigo que seguía inspeccionando el esqueleto del navío. Me enteré de que pasaban el invierno en Biarritz y que habían venido expresamente a la isla del Rí para contemplar ese buque de tres palos embarrancado. Esa gente no tenía nada de la altivez inglesa. Eran sencillos y honestos chiflados de esos eternos seres errabundos de los que Inglaterra llena el mundo. El padre, alto, enjuto, con el semblante colorado enmarcado por unas patillas canosas. Verdadero sándwich viviente. Una loncha de jamón cortada a modo de cabeza humana entre dos cojinetes de pelos. Las hijas, talluditas, pequeñas, zancudas en fase de crecimiento, también enjutas, salvo la primogénita. Y las tres amables, pero sobre todo la mayor. Tenía esta una manera tan graciosa de hablar, de contar, de reír, de comprender y de no comprender, de levantar la mirada para preguntarme, unos ojos azules como el agua profunda, de dejar de dibujar para imaginar, de ponerse de nuevo al trabajo de decirle «yes» o «no», que me habría quedado un tiempo indefinido escuchándola y mirándola. De repente murmuró. Yo sentí un pequeño movimiento en el barco. Presté oídos y enseguida distinguí un ligero ruido. Singular. Continuó. ¿Qué era? Me levanté para ir a mirar por la abertura y lancé un fuerte grito. El mar nos había alcanzado. Iba a rodearnos. Nos fuimos inmediatamente a cubierta. Era demasiado tarde. El agua nos rodeaba y corría hacia la costa con una rapidez prodigiosa. No, correr no corría, se deslizaba, se arrastraba, se extendía como una mancha desmesurada. Apenas unos centímetros de agua cubrían la arena, pero yo ya no se veía la línea fugitiva del imperceptible oleaje. El inglés quiso lanzarse al agua yo le retuve, la huida era imposible, a causa de las marismas profundas que habíamos tenido que circundar a la ida y en las que caeríamos a la vuelta. Hubo, en nuestros corazones, un minuto de horrible angustia. Luego la pequeña inglesa se puso a sonreír y murmuró, «¿Nosotros ser los náufragos?». Me dieron ganas de reír, pero me oprimía el miedo, un miedo cobarde, espantoso, ruin y solapado como ese oleaje. Todos los peligros que corríamos se me representaron al mismo tiempo. Tenía ganas de gritar «¡Socorro!». «¿Pero a quién?». Las dos jóvenes inglesas estaban acurrucadas contra su padre, que miraba con ojos consternados el mar desmesurado en torno a nosotros. Y caía la noche, tan rápida como el océano ascendente, una noche plomiza, húmeda, helada. Dije, no queda más remedio que quedarse en este barco. El inglés respondió, oh, yes. Y allí nos quedamos un cuarto de hora, una media hora, no sé la verdad cuánto tiempo, mirando a nuestro alrededor, esa agua amarilla que se densaba, remolineaba, parecía burbujear, parecía jugar sobre la inmensa playa reconquistada. Una de las muchachas tuvo frío y se nos ocurrió la idea de volver a bajar para ponernos al abrigo de la brisa ligera pero helada que nos rozaba y nos punzaba la piel. Me incliné sobre la escotilla. El navío estaba lleno de agua, entonces tuvimos que acurrucarnos contra la borda de popa que nos servía un poco de resguardo. Ahora nos envolvían las tinieblas y permanecíamos apretados los unos contra los otros, rodeados de sombra y de agua. Yo sentía temblar contra mi hombro el de la pequeña inglesa, cuyos dientes castañeaban a ratos, pero también sentía el dulce calor de su cuerpo a través de las telas y ese calor me resultaba delicioso como un beso. No hablamos ya. Permanecíamos inmóviles, mudos, agazapados, como bestia atento de una zanja en las horas del huracán. Y, sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la noche, a pesar del peligro terrible y creciente, yo comenzaba a sentirme feliz de estar allí. Feliz del frío y del peligro. Feliz de esas largas horas de sombra y de angustia que había de pasar sobre aquella tabla tan cerca de esa linda y graciosa muchacha. Me preguntaba, ¿Por qué me embargaba esa extraña sensación de bienestar y de alegría? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué ella estaba allí? ¿Quién era ella? ¿Una joven inglesa desconocida? No la amaba, ni siquiera la conocía y sin embargo me sentía enternecido, conquistado. Me hubiera gustado salvarla, consagrarme a ella, hacer mil locuras. ¡Qué cosa más extraña! ¿Cómo es posible que la presencia de una mujer nos trastorne de tal modo? ¿Acaso es el poder de su gracia que nos envuelve? ¿La seducción de la preciosura y de la juventud que nos embriaga como lo haría el vino? ¿No es más bien una especie de contacto del amor, del amor misterioso que busca sin descanso unir a los seres, que pone a prueba su poder apenas ha puesto frente a frente al hombre y a la mujer, llenándoles de emoción, de una emoción confusa, secreta, profunda, tal como se riega la tierra para que broten las flores. Pero el silencio de las tinieblas se trastornaba pavoroso. El silencio del cielo, pues oíamos en torno a nosotros, incierto, un ligero infinito rumor, el rumor bajo del mar que subía y el chapoleo monótono de la corriente contra el barco. De repente oí unos sollozos. La más pequeña de las inglesas lloraba. Entonces su padre quiso consolarla y se pusieron a hablar en su lengua que yo no comprendía. Adiviné que intentaba tranquilizarla y que ella seguía teniendo miedo. Le pregunté a mi vecina. ¿Tiene usted frío, miss? ¿O oh, sí, ¿tener? Frío mucho. Quise dejarle mi abrigo, pero ella rehusó. Pero yo me lo había quitado ya, la cubrí con él a pesar suyo. En la breve lucha toqué su mano, lo cual me provocó un estremecimiento agradabilísimo en todo el cuerpo. Desde hacía unos minutos el aire se estaba volviendo más impetuoso. El chapaleo del agua más fuerte contra los costados del navío. Me interese en un gran soplo rozó mi rostro. Se estaba levantando el viento. El inglés se dio cuenta de ello al mismo tiempo que yo y se limitó a decir «No pintar nada bien esto para nosotros». Seguramente no pintaba nada bien. Era la muerte segura si unas olas, aunque fuesen unas olas débiles, venían a batir y sacudir el pecio, tan roto y desencajado que la primera ola algo fuerte lo haría papilla». Entonces nuestra angustia fue en aumento, segundo a segundo con las ráfagas cada vez más fuertes. Ahora la mar rompía un poco y yo veía en las tinieblas unas líneas blancas aparecer y desaparecer, líneas de espuma, mientras que cada ola golpeaba la quilla del mar y Joset, La agitaba con un breve estremecimiento que nos llegaba hasta el corazón. La inglesa temblaba. Yo la sentí estremecerse contra mí y tenía unas ganas locas de cogerla entre mis brazos. Allá lejos delante de nosotros, a la derecha e izquierda y también detrás, brillaban unos faros en la costa, unos faros blancos, amarillos, rojos, giratorios, semejantes a unos ojos enormes, a unos ojos de gigante que nos miraban, nos acechaban, esperaban ávidamente que desapareciéramos. Uno de ellos sobre todo me irritaba. Se apagaba cada treinta segundos para volver a encenderse a continuación. Era exactamente como un ojo con su párpado que bajaba sin cesar sobre su mirada de fuego. De rato en rato el inglés encendía una cerilla para consultar la hora. Luego volvía a guardarse su reloj en el bolsillo. De repente me dijo por encima de las cabezas de sus hijas con una soberana sobriedad. —Señor, le deseo buen año. Era medianoche. Yo le tendí la mano que él apretó. Luego pronunció una frase en inglés y de repente sus hijas y él se pusieron a cantar el «Good Save the Queen», que ascendió por la negrura del aire, por el aire mudo y se evaporó a través del espacio. Primero me dieron ganas de reír pero luego me embargó una emoción inmensa y extraña. Era algo siniestro y soberbio ese canto de náufrago de condenados, algo como una oración, y también algo más grande, comparable al antiguo y sublime Ave César Morituri de Salutant. Cuando hubieron terminado, pedí a mi vecina que cantara solo una balada, una leyenda» lo que ella quisiera, para hacernos olvidar nuestras angustias. Ella aceptó y enseguida su voz clara y joven voló en la noche. Cantaba algo triste sin duda, pues las notas se prolongaban largamente. Salían lentas de su boca y revoloteaban como pájaros malheridos por encima de las olas. El mar crecía, batía ahora nuestro pecio. Yo ya no pensaba más que en esa voz. Y también en las sirenas. Me hubiera pasado una barca cerca de nosotros. ¿Qué habrían dicho los marineros? Mi espíritu atormentado se extraviaba en el sueño. Una sirena. ¿No era en efecto una sirena, esa hija de los mares, la que había retenido en ese navío carcomido y que, dentro de un rato, iba a hundirse conmigo entre las olas? Pero de repente rodamos los cinco por la cubierta, pues el mar y se había sentado sobre su costado derecho. La inglesa me había caído encima y yo, locamente, sin saber ni comprender, convencido de que había llegado mi última hora, la besaba con ardor en la mejilla, en la sien en los cabellos. El barco no se movía ya, así como tampoco nosotros. El padre dijo, «Kate». La que yo sujetaba respondió, «Yes», e hizo un movimiento para desprenderse, cierto que en ese momento hubiera querido que el barco se hubiera partido en dos para caer al agua con ella. El inglés prosiguió, «Un pequeño balanceo no ser nada, yo tener a mis tres hijas a salvo». Inicialmente, a no ver ya a la mayor, había creído que la había perdido. Yo me levanté lentamente y percibí de repente una luz en el mar, muy cerca de nosotros. Grité. Respondieron. Era una barca que nos buscaba. Al haber visto el director del hotel nuestra imprudencia. Estábamos salvados. Yo me sentía desolado. Nos recogieron de dentro de nuestra balsa y nos llevaron al Saint Martin. El inglés ahora se frotaba las manos y murmuraba. Buena cena, buena cena. ¿Cenamos? En efecto. Yo no estuve alegre. Echaba de menos el Mary Joseph. Hubo que separarse al día siguiente tras muchos abrazos y promesas de escribirse. Ellos partieron para Biarritz. Poco faltó para que yo le siguiera. Estaba enamorado perdido. A punto estuve de pedir la mano de esa muchacha. Cierto que, de haber pasado ocho días juntos, me habría casado con ella. Qué débil e incomprensible es a veces el hombre. Pasaron dos años sin que tuviera noticia de ellos. Luego recibí una carta de Nueva York. Ella se había casado y me lo comunicaba. Y desde entonces nos escribimos cada año el 1 de enero. Ella me cuenta su vida, me habla de sus hijos, de sus hermanas, nunca de su marido. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Yo no le hablo sino del Mary Joseph, quizás sea la única mujer a la que he amado, no, a la que habría amado, ah, eso es, ¿saben? Los acontecimientos nos arrastran, y luego, y luego, todo pasa. Ella debe de ser actualmente vieja, no la reconocería, ah, la de otro tiempo, la del pecio, qué criatura divina. Me escribe que ya tiene los cabellos canos. Ah, sus rubios cabellos. No, la mía ya no existe. Qué triste es todo esto. Fin